un principio sin fin. solo quiero vivir Cue me duele extrañarte y conformarme con leerte Me duele el pensarte y no poder ir a verte Me matan los segundos cuando no consigo ir El tiempo va deprisa cuando por fin te veo salir Que sin darme cuenta me despido otra vez Este dolor aumenta cuando ya tengo que irme No me quiero ir porque no te veré después Pues Solo me queda el whatsapp para despedirme Y es que cada noche sueño con volver a verte Quiero cambiar de página y ver todo diferente Los kilómetros me matan, sé que tú me Necesitas, sé que el tiempo nos asfixia Necesito otra cita, va tan rápido el tiempo Yo tan solo quiero verte sin mensajes ni llamadas Tú y yo, pero de frente, practicar sin ser virtual Besarnos sin que queden ganas Que me digas al oído lo mucho que me amas y así ver, cuánto nos podríamos resistir, Que todo esto sí puede resumirse Solo te amo y antes de irme Decirte que esto no tendrá fin Partir para siempre contigo Un principio sin fin no Quiero perder todo lo vivido Solo quiero vivir Dejemos atrás Los malos tragos con la distancia Dejémosla atrás no es tanta como nuestro amor Que las videollamadas sean algo imperceptible Algo impensable porque nos vemos a diario A tu lado todo es bueno, sueño lo inimaginable Sueño con que me hables al oído al despertarnos Todo es tan difícil cuando encuentras lo perfecto No hay defecto en tu persona Pero si hay en el tiempo va tan lento Si no estás y si va deprisa si te veo Un principio sin final es todo lo que quiero Una llamada pero para decirte ya estoy aquí Un mensaje entre miradas, un te amo, el sonreír Una caricia sin prisa, sin pensar tengo que irme Me da vida tu sonrisa y me matas si te despides El adiós no lo soporto, quiero una hasta mañana Escucharlo en el oído después de apagar las luces Amarnos sin que queden ganas Ver películas pero de miedo Un pretexto para que me abraces sí, sí, Cuánto nos podríamos resistir Que todo esto sí puede resumir Solo te amo y antes de irme Decirte que esto no te trae